Hola chicos, soy el una de Namastad y les traemos consejos que les pueden interesar. Se acercan las vacaciones de invierno y muchos no van a salir de la ciudad para descansar, pero no se olviden tenemos 5 cosas que puedes hacer en la Ciudad de México a un bajo presupuesto. La Ciudad de México debe parecer siempre caótica y terrible de atravesar, sin embargo en épocas de vacaciones por lo general la gente sale, dejando la ciudad tranquila y sobre todo lista para hacer recorrido. Número 5. Recorrer la ciudad en bici. Cada vez más la Ciudad de México se adapta a los usuarios de las bicicletas, haciendo más seguro recorrer la ciudad en estas, por lo que te recomendamos hacer recorridos cortos cada día. Además de que la opción de Ecobici hace más fácil esta actividad. Número 4. Coyoacán. Un lugar perfecto para ir con amigos o con tu pareja. Aunque es un poco reiterado del norte de la ciudad, planear un día entero aquí es indispensable. Ya sea por su estilo colonial, sus negocios y su mercado, o más que nada por el ambiente bohemio. Y visitar Coyoacán es algo que te va a maravillar. Además de que muy cerca de ahí se encuentra la cineteca. Puedes aprovechar para ver una buena película o oh, no verla. Guiño, guiño. Número 3. Chapultepec. ¿Quién no fue de niño a Chapultepec? Bueno, y si no fuiste o no te acuerdas, te decimos aquí lo mucho que hay que hacer: desde disfrutar un día de campo con tus amigos, pasar a la casa de los espejos, ver el carrusel, rentar una lanchita, ver a los patitos. ¡Ay, oh, qué bonitos! Es más, si quieres ver más animales, está el zoológico, mira la jirafita, ¡ah qué bonito, qué bonito Chapultepec. Además, si te gustan a ti las plantas, está el jardín botánico, además de las atracciones que día a día lleva la gente. Número 2. Museos. Pues si no lo sabías, la Ciudad de México es una de las urbes del mundo con más museos, así que si vas en un ambiente más intelectual, puedes en el mismo Chapultepec visitar el castillo para que veas cómo se sentía la realeza y mucho más de la historia de México. O si te sientes más artista, ahí mismo en el parque está el Museo de Arte Moderno. Si lo que te llama a ti es el pasado, enfrente está el Museo Nacional de Antropología, cerca de ahí el Museo Tamayo. O moviéndote en metro puedes llegar al Monumento de la Revolución con su respectivo museo. Si lo que quieres es humanizarte, pasa de ahí al Museo de Memoria y Tolerancia. Si nada más te quieres divertir, a unas cuadras del Hotel Imperial se encuentra el Museo Ripley's y a un costado el Museo de Cera. Si eres un chocófilo, el Museo de Chocolate se encuentra a una cuadra de ahí. Hay muchas opciones para ti en toda la ciudad con 170 museos y 43 galerías que hay Busca el museo que a ti te acomode Número 1 Si todo esto no te convence, está la vieja confiable Una simple pero divertida caminata en el centro Caminar desde Reforma, pasando por Bellas Artes y hacia Madero Observando y disfrutando de los espectáculos de la ciudad para desembocar en el Zócalo Si esto no es suficiente, no te olvides de visitar el barrio chino siempre es un bello detalle que la ciudad tiene para ti. Aquí lo tienen amigos, 5 recomendaciones para que disfrutes tus vacaciones en la Ciudad de México. Esperamos que te haya gustado y compártelo con tus amigos para que te acompañe.